Muchas gracias, Graciela, por compartir las ideas y la emoción. Eh, así que ahora, bueno, abrimos, compartimos la palabra. Sí, la palabra, pero no está. No sé, que tenga ganas de comentar, aportar, preguntar. Después tenemos alguna de las autoras que puede cantar. ¿no? <risa> Maru, el teléfono para Maru. <risa> Bueno, bueno, empiezo. No voy a cantar ¿no? a <risa> ver. A capela, Acapella. O sería demasiado. No, pero podemos No, en principio... ¿Cómo puedo hablar así? ¿Es eh... por la grabación? No, Está bien. Así, ah, sí, acapella estaba bien. ¿Estaba bien? No, <risa> <risa> en eh, no, principio quería agradecer, por supuesto, a Graciela. tuvimos varios intercambios con Natalia por mail, eh, porque bueno, es un libro que entiendo se planificó desde hace un tiempo y por suerte salió ahora y creo que eh, tampoco es casual, como decía Flavia, del momento en el, que, en el que tenemos acceso y que se imprime este libro, porque es un momento, esperamos, de transición y, y es fundamental. A mí, brevemente, yo escribí aporte sobre el Plan Fines, porque mi tesis de maestría es sobre el Plan Fines y sobre las historias de estudiantes del Plan Fines y um, hubo muchos cambios en el programa, no sé si se está escuchando esto, sí, ¿sí? Sí, sí, ¿Ah? sí. hubo muchos cambios en el programa eh, a lo largo de este tiempo y, y Creo que lo, lo primero que nos salió, por lo menos a los que trabajábamos, no solo en, digamos, sino en el programa, era como defenderlo, ¿no? como esta cuestión de, de resistir y de defender eh, aquello que se había hecho y, y no, creo que eh, no tuvimos el tiempo para reflexionar sobre qué es lo que había pasado. ¿no? Como eh, me parece que fue, en el caso del plan Cines es algo que irrumpió muy fuerte en la modalidad de adultos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Eh, y digo, ¿y cuánto de planificado, cuánto de, de articulado con organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones hubo? Creo que el momento para pensar en eso no, no, lo, no lo tuvimos, por, por la inercia de la gestión y por un montón de cuestiones. Eh, e incluso por una cuestión de, de pertenencia. Eh, muchas veces cuesta tomar distancia de lo que uno defiende. Eh, muchas veces cuesta, eh, digamos, no sé si la palabra es desapasionarse, pero digo, correrse del lugar desde de lo emocional, para poder reflexionar y para pensar en estrategias nuevas que ayuden y que definitivamente cumpla con el derecho social a la educación de jóvenes y adultos. Entonces, creo que este libro es una oportunidad para eso, para, para poder reflexionar, para tomar distancia y para pensar en nuevas propuestas o nuevas que tengan en cuenta lo, el camino recorrido, que es muy largo, pero que nos ayuden a, a seguir profundizando sobre esto. Por eso creo que las tres cosas que señalaba Flavia son fundamentales en relación a, a la articulación, a la no competencia en el Plan Fines pasó mucho que pasé, parecía que era una competencia por la matrícula, entre los sí. censos, los fines. Sí. La verdad es que si, si volvemos a, a tener la oportunidad de, de estar en la gestión de la política pública, eh, no podemos tomarnos entre nosotros como enemigos ni, ni competir, sino más bien trabajar eh, articuladamente porque cada uno y cada una puede aportar desde su lugar. Así que creo que, bueno, celebro este libro, eh, también me emociona la, la dedicatoria en el Día de los y las Desaparecidas. Así que mmm, lo celebro y espero poder seguir trabajando con ustedes porque me gustó mucho. Gracias. Yo si me permiten dos sí. cuestiones sin micrófono también, por el primer lugar felicitaciones y gracias por la invitación. Eh, y quería por ahí referirme a la, a la, la, la, ah, sí, la, la primera cuestión, no, está bien el, el micrófono. Eh, cuando comienza la investigación, yo estaba como inspectora distrital en Campana, los inspectores distritales somos los que articulamos las políticas de, del, de la Dirección General de Cultura y Educación de Provincia de Buenos Aires en el territorio. cuando te investigación, bueno, para el 2015, estaba como inspectora regional, otra vez articulando políticas, todos los planes en el territorio, y entonces eh, coincido con las apreciaciones que hicieron de la desarticulación que hay, y el esfuerzo tremendo que se hace en territorio por organizar todos estos planes que están superpuestos, eh, eh, eh, algunos mal organizados digo bueno hacemos un esfuerzo terrible para que realmente esas políticas públicas se concreten y hay mucho esfuerzo de los personas directivos ¿eh? entonces la función es acompañar a los inspectores y los inspectores a su vez a cada institución educativa para que eso se concrete y poder seguir la trayectoria de cada uno de esos estudiantes jóvenes eh, en este caso jóvenes y adultos esa como una primera cuestión. Obviamente después del 2015 me retiré. <ríe> eh, eh, bueno, ahora estoy jubilado. Eh, y en segundo lugar, pensaba como interpelación o como pregunta, esto parece como una investigación que nunca se termina, vuelve a abrir otras, otras puertas, ¿no? Tomar el concepto de esto de deuda retroactiva. Digo, si tengo una deuda en algún momento la tengo que pagar, ese acreedor todavía sigue siendo acreedor entonces, bueno eh, digo que me parece que sería un buen momento para el diseño de estas políticas públicas pensando en todos estos chicos que todavía y adultos que son acreedores ¿no? digo, cuando se terminó la investigación, 2015 más o menos eh, estaban en, en el nivel secundario, ya debemos tener muchos egresados y no se pagó esa deuda entonces creo que es una interpretación y una pregunta y una nueva investigación y un compromiso, creo, todos los que estamos acá, estamos en el área de educación, creo, como para poder, a lo mejor el año que viene con nuevos aires y más empuje a, a poder eh, saltar como parte de esta vez. Así que bueno, tenemos un gran desafío. Gracias. En primer lugar, gracias a Graciela, a Jorgelina, a Natalia, que venimos ya hace varios años compartiendo eh, los desafíos de la educación y las perspectivas que ellas analizan en la investigación y nosotros intentamos implementar en términos de políticas públicas en la provincia de Santa Fe. Eh, bueno, yo soy Catalina Herrero, soy Secretaria de Planificación y Articulación Educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe. Y eh, un poco comentarles que eh, decidimos tomar como base para toda acción de política pública tres grandes ejes que articulan las acciones. Eh, esos ejes son la calidad educativa, Entendida no desde una mirada enciclopedista, sino por el contrario, una calidad que llegue a cada ciudadano de la manera que éste los necesita para poder avanzar en su proyecto de vida. Por lo tanto, es una calidad que articula íntimamente e indisolublemente ligada a la inclusión, calidad e inclusión que entendemos tienen que suceder de manera simultánea y un tercer eje que por ahí es eh, menos dialogado en otros ámbitos que es el de la escuela como institución social y que lleva a esta mirada de cómo se articulan las políticas educativas en el territorio y cómo las escuelas son parte de lo que sucede en toda situación social, pero como también esa escuela no está sola, puede en diálogo con otros actores del territorio fortalecer la propuesta y el alcance de la política educativa de la educación y construir calidad educativa pero también calidad social. Bueno, en ese sentido, eh, el plan Vuelvo a Estudiar es uno de los planes eh, bueno, es que nosotros también más queremos y que además depende de, de la secretaría eh, que, eh, mía, que bueno, acá está Susana, que actualmente es directora de Innovaciones Educativas y coordina el Vuelvo a Estudiar. Y bueno, si bien el Vuelvo a Estudiar eh, tiene como principal objetivo garantizar este derecho a la educación, ese derecho vulnerado a la educación y que tiene esta parte que es eh, la que comentó ya Fernando, de la búsqueda casa por casa, también nos propusimos eh, la idea de bueno, cómo la escuela se transforma a partir de esta política de intervención. O sea, Es una política de intervención activa para que todos los jóvenes y adultos puedan concluir su secundaria pero no casualmente, depende de la Secretaría de Planificación porque también es una forma de intervenir para modificar las bases sobre las que se asienta el desafío educativo en cada una de las escuelas de nuestro territorio. Y allí, bueno un poco uniendo también con lo que preguntaba Miriam, eh, nosotros trabajamos o intentamos al menos trabajar desde un concepto que es el Estado un estado progresista presente y problematizar junto con cada uno de los actores educativos el sentido de la educación interpelar a cada uno de los docentes de las escuelas secundarias escuelas en cualquiera de sus modalidades secundarias orientadas, secundarias para adultos, o escuelas técnicas Interpelar, bueno, ¿qué pretendemos como docente cuando estamos educando? ¿Dónde nos paramos? ¿Nos paramos en el paradigma tecnocrático, brindando conocimientos y al modo bancario de Freire, recuperando esos conocimientos a través de evaluaciones? ¿O nos paramos del lado más freiriano de una educación transformadora y emancipadora? Poner esto en debate en las escuelas fue lo que nos permitió avanzar. Y también, bueno, otro gran autor que, que es de referencia clave en esto de pensar una educación emancipadora, transformadora y liberadora como Philippe Merier. Merier plantea que cada aprendizaje es una libertad y que lo que tenemos que pensar no es en ese contenido en abstracto sino de qué manera cada conocimiento que permitió avanzar en la, a la sociedad permitió libertades y que eso es lo central que debe circular en las aulas no un contenido sino el pensamiento la reflexión, la problematización de para qué estamos educando y hacerlo con nuestros docentes pero también con nuestros estudiantes, que el estudiante pueda comprender, a partir de su paso por la educación, de qué manera puede ser parte de una sociedad, construirla, transformarla y garantizar una mayor solidaridad, justicia, democracia para todos los ciudadanos. Bueno, desde ahí, yo no yendo a los detalles básicos del plan, que si quieren también nos podemos charlar, pero un poco en esto de, de bueno, cómo avanzar, entendemos que, que si uno no pone en debate este sentido de la educación, eh, es mucho más fuerte lo que sucede en términos de hacer como si, de tener una política que sostenga algún principio pero que en el aula siga pasando lo mismo que pasó hace mil años. Entonces, bueno, y, y el vuelvo a estudiar virtual, perdón, que, eh, que es o sea, porque en el vuelvo estudiar territorial se incluyen estudiantes en cualquiera de las escuelas secundarias de adultos o técnicas de la provincia, inclusive también en el plan Fines, cuando estaba, también, o sea, depende de la situación de cada estudiante, o sea, por eso podíamos problematizar con las escuelas, porque no es una escuela de reingreso, sino que todas las escuelas de la provincia las que incluían estudiantes y se establecían acuerdos con cada una de ellas y con los estudiantes que ingresaban a ellas y en el plan Vuelvo a Estudiar Virtual es donde más se puso en juego la, la concepción emancipadora y transformadora porque si bien trabajamos en la virtualidad el desafío fue cómo reproducir los vínculos sociales en el aula virtual por eso trabajo a partir de proyectos de situaciones problemáticas y proyectos de acción sociocomunitaria interdisciplinarios que vinculen con el contexto. Hoy la evaluación y el, y el aprendizaje se sustentan en estos proyectos que también llevan a que ese joven o adulto que cursa no dé lo mismo que esté cursando en esta aula virtual en cualquier lugar del mundo se tiene que necesariamente vincular a partir de ese proyecto con lo que pasa en su entorno, en su contexto. Y ahí también, bueno, saldamos eh, en la idea de la escuela como institución social que era lo más difícil de pensar en la virtualidad y que entendemos que, que bueno, esa es una, una innovación muy interesante y que también estamos intentando llevarla a la educación presencial. Yo como cierre no quiero dejar tampoco, como decía Flavia al principio, de dejar de mencionar algunas palabras vinculadas al contexto, al contexto actual, porque entendemos que estas situaciones de crisis que atraviesa el país afectan fuertemente a los ciudadanos de todos los territorios y que bueno, vuelve a ampliarse la brecha, vuelve a ampliarse la deuda y que a veces eh, uno se siente desde el lugar de la política pública y de todos los esfuerzos que hacemos para saldar esas deudas un poco desanimados, pero que la pregunta es al revés. Si no estaríamos haciendo todo esto, ¿cuánto mayor sería esa brecha y también un cierto dejo de angustia porque como ustedes sabrán este, bueno, nuestro gobierno progresista en Santa Fe eh, eh, tiene como fecha de actuación hasta el 10 de diciembre y bueno, la, la, el proyecto que va a continuar eh, es de otro signo político ya consigna la paz y orden cualquier parecido con otra cosa lo dejo librado a ustedes pero que bueno, este, a veces son estos idas y vueltas que no nos tienen que hacer bajar los brazos, tenemos que desde el lugar que nos toque seguir fortaleciendo la educación porque es, eh, a veces parece trillado, pero sinceramente creo que a partir de la educación es desde donde uno de los pilares más fuertes para poder transformar las realidades sociales. También me acompañan dos compañeras que quiero mucho, de la carrera universitaria, que son Tita y Eliana, que llegó. Así que para mí es un revival total. La universitaria, eh, la universidad, bueno, es este, eh, no puede estar acá hoy Luisa Jacobson, que está de viaje. Así que, y, eh, hablé de maestra normal nacional y tengo que recordar a Cristina Landi, de me inicié como maestra en aquel, aquel año 69 y de la que aprendí tanto, doña Cristina Landis. Pasamos la palabra a sí. a ah, no. Es difícil mi apellido, ¿no? Porque nunca lo puedo lograr que lo, lo, lo pronuncien bien y parece tan sencillo. Bueno, no, yo solo quería agradecer a Graciela y a a las colegas este, que tuvieron a su cargo, no cierto esta titánica tarea de poder investigar y hacer praxis también con este tema crucial que es la deuda social y educativa, pero fundamentalmente con aquellos que eh, son jóvenes y adultos que por múltiples motivos no han podido ni ingresar, ni permanecer, ni aprender, lo que decía Fernando, ni concluir sus estudios secundarios, en un país donde, en general, a los docentes, como la colega yo, he pasado por varios eh, cargos y situaciones, desde profesora, directora de escuela y coordinadora de supervisores, y después con Karina, como coordinadora del Plan Bolo Estudiar, y ahora Directora Provincial de Innovaciones Educativas. Y yo quería agregar esto en un, en un país eh, con un modo de producción donde nos han enseñado a excluir fundamentalmente a los docentes de, que nos hemos formado para la educación secundaria, para la educación superior, para la educación universitaria, es muy importante este, poder construir, pero además llevar a la práctica esta concepción que Karina marcaba de un estado progresista presente, porque si hablamos de estado progresista, hay muchos estados que se dicen progresistas, pero hablar de un estado progresista presente, eh, el, el plan Vuelvo a Estudiar es un, un claro ejemplo, como marcó Fernando, que lo conoce muy bien, de cómo ese Estado va a buscar casa por casa y puerta por puerta aquellos estudiantes que se han sentido excluidos del sistema, por un lado, y los invita a volver a la escuela. No, el Estado vino a buscarme, eso ya es una actitud y que nos permitió a nosotros elaborar la categoría santafesina del Estado Progresista presente. La tenemos elaborada teóricamente, pero a partir de esta práctica que se hizo Praxis. Eso, por un lado, con el rigor metodológico que yo implico Graciela con su equipo pudieron corroborarlo en territorio. Y esto que marcaba, bueno, las colegas del anclaje de la educación al territorio y de cómo el territorio también va creando ciudadanía, de construcción social de ciudadanía y subjetividad, es algo muy importante para que la escuela, como dijo Karina, no se sienta sola ¿no? y, y a partir de allí este, bueno, cómo se articula con otros planes y programas con otros ministerios con, con otras asociaciones gubernamentales y no gubernamentales eso es muy importante y por el otro lado quería contar algo acá lo que decía la compañera y a este dolor porque la deuda se ha acrecentado a partir de este último gobierno que hoy es eh, nacional ¿no es cierto? que hoy está gobernando la Argentina y que tanto dolor eh, nos trae a todos los ciudadanos y ciudadanas eh, en virtud de que el plan fina prácticamente desapareció en estos últimos años eh, nosotros creamos un plan un que es una línea del secundario completo de la educación secundaria que depende de la dirección provincial de educación secundaria que lo denominamos CESIS y esto tiene que ver con lo que Karina marcaba de cómo el Estado progresista debe estar presente, ¿no? Cuando otras agencias, otros gobiernos y demás eh, generan cada vez más exclusión. Así que, bueno, este, esto tiene que ver también con la deuda social y de cómo este, vamos creando y recreando este, diferentes, digamos, planes y programas que de algún modo este, pueden enfrentar o, o, o, o extrañar, como decía Fernando, salirnos afuera y poder ver la realidad y poder pensar cómo podemos generar que los estudiantes y los docentes puedan transformarla y también sentirse transformados como sujetos eh, históricos sociales. Gracias. La otra cariña, eh, Bueno, nada, eh, celebrar muchísimo la publicación del libro. Me quedo con palabras de Flavia, bueno, de Miriam, de Fernando, este, de Graciela y de su equipo, que es cómo proponer algunas palabras, porque yo no creo que sea sentido común que tenemos una deuda. Creo que hay otra idea de deuda, que, digamos, que creo que es una posición crítica, que parece la misma palabra, pero bueno, cómo hay que seguir disputando sentidos. Y Yo creo que hay algunas cuestiones que ya para revisar, pero leyendo este, el libro y también sabiendo de, de las trayectorias que, que venimos construyendo, con muchos problemas y con también muchas deudas desde lo pedagógico, sin embargo yo creo que hay una noción de derechos que circuló y que este gobierno aniquiló entonces me parece que sin entrar en una visión nostálgica ni de añoranza, sí me parece que hay que disputar sentido en el territorio de lo público que hoy venía este, del banco ¿eh? no, decía Amanda, completalo vos mejor que yo Gracias. no, no, bueno tiene que ver con eso que me parece que este es un ámbito, no hay que bajar los brazos, y que me parece que la investigación académica tiene ese aporte, aunque Graciela este, lo minimice, yo creo que es una. No, no, no lo minimizo, bueno, Pero es una manera como de cada uno se ocupa de otras cosas y en algún momento. Así que bueno, nada, para mí es una celebración la idea de deuda social educativa. Me queda la pregunta, ¿en qué medida la educación ensalza o reduce la desigualdad? Yo creo que los que estamos acá creemos que la educación tiene que reducir la desigualdad y encontrar mecanismos cada vez más democráticos este, y más justos para eso. ¿no? Así que la verdad es este, un privilegio estar acá. Soy del siglo pasado como Graciela, de investigadores y sabemos, digamos, Graciela para nosotros es como un, un foro, este, un foco, un faro. Y todas las cosas este, que tienen que ver con este, la verdad una gratitud porque me parece que también alienta la formación de gente joven acá esto se nota y, este, y siempre es una persona muy generosa desde el punto de vista académico y personal y así que quería reconocerlo públicamente sé que estás emocionada, mm -hmm. eh, emocionada eh, sé va. que te representa muchas cosas y la verdad que podés este, estar contenta alegre y feliz de que muchos te reconocemos y valoramos tu trabajo y, y es público el reconocimiento, pero también hay mucha gente que estamos acá que lo queremos celebrar como... Su investigación de tantos años. Y quería recordar que en la época que ella mencionó, cuando hace eh, un tiempo eh, tenía otras investigaciones, siempre estuve interesada por la conexión con el ámbito laboral. Que también las investigaciones que se hicieron para lo que era la universidad y la formación universitaria tenían el desafío de ver qué era lo que estaba ocurriendo con. Esa articulación de la formación superior con el mundo del trabajo ¿no? y reconocer esa dinámica, el pensar los problemas. Porque yo me acuerdo que vine hace un tiempo con un librito de aquella época en el que se hablaba de empleabilidad y ver cómo ese concepto está totalmente perimido ahora en textos sí, como pero, este sí, pero, y siempre sí, se discutió. Sí, siempre que no. y y como digamos, también hay una visión más eh, abarcativa cuando se ve el problema de este vínculo, ¿no? De formarse y el tener una vida de trabajo, ya sea en cualquier nivel educativo. Así que esa coherencia también quería señalarla acá y eh, felicitarte. Gracias. En este rato que nos vamos a dar y besos que vuelven a la o sea, música, que para nosotros y para mí este, es parte de la vida. con algo no, besos y abrazos. Yo, yo dije ya que yo estoy cada vez más contenta, más satisfecha y vuelvo a decir sigamos trabajando y, este, y creo que sí, rescato... Pero, ah, pero no, no, no, no. León pasa, León vení hola, León vení. León es mi, el, mi, mi, mi nieto en el ejercicio, mi nieto que Sonia me permite acompañar. Sonia, me... Sonia Winner es investigadora de CONICET, está en la Cátedra de Derechos Humanos. De con Pérez Esquivel en las facultades sociales y hace cuatro años este, me permite este, disfrutar o me permitió conocerla y disfrutar la Avenida al Mundo de León y León es el espacio de ejercicio de la eh, Soy la abuela putativa de León y compartimos muchos espacios, ¿cierto León? ya ha intervenido en la computadora, en la impresora, ¿cierto León? ¿Qué pones en la impresora? ¿Eh? y también descubrió el piano que tiene Graciela en la casa y la música es parte de mi vida también es algo que compartimos con Sonia para mí es el espacio eh, en el cual me, me, me formé como, como bebé un un con una panza de una pianista y eso es lo que me hace creo ser tan creativa y, y definir tantas cosas como la que defino eh, eh, y seguir queriendo compartir esto por eso con un poco de música al final eh, que la música nos acompañe para seguir creando, y que, la, que la buena, para la buena gente en este compromiso de resistencia. Uh -huh. Que esta facultad gloriosa sigue siendo el espacio donde podemos hacer todo. Y es, es, eso, eso sí es. Y es, es, es, es maravilloso, lo que somos lo que somos y por eso decía, entramos hoy con todos los estudiantes, con este color les dije, ¿viste? Esta, esta es la facultad de tu madre la facultad donde sigo estando y elegís estar. Y entonces eso es lo que quiero también transmitir. Sigamos luchando.